¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hoy van a tener un gran regalo porque tratamos de seguir la encuesta y ver cuáles son los temas y luego al votar por estos temas, tú elevas estos temas y usualmente tenemos muchas sugerencias de películas para tratar de responder a estos temas, pero hoy tenemos un grupo de temas muy interesantes y estos van a sacar de mí una sesión muy profunda. Esta es como una clase maestra. Muchos de ustedes han estudiado el curso. El curso es un gran libro y muchos de los maestros en la primera generación del curso enseñan el curso bastante intelectualmente pero la experiencia del estado mental del curso de milagros del perdón es muy juguetón es muy espontáneo es muy feliz muy dichoso y de hecho el estado mental que voy a tratar de enseñar hoy atrás de esta película para responder estos temas es anterior al tiempo. Voy a tratar de ir dentro de tu mente contigo hoy, tan dentro que tú simplemente te vas a reír. Te vas a reír y vas a decir, oh por Dios, no puedo creer que eso sí es simple. Ken Wagner y Gary, ellos enseñan toda la teoría y la metafísica como yo también lo he hecho y luego los tres pasos del perdón. No, nosotros vamos a ir mucho más allá de los tres pasos del perdón hoy. Esta es una clase maestra. ¿Por qué? Por los temas. Tenemos que tener una clase maestra finalmente en el perdón porque los temas son tan profundos. En la encuesta en español... Num eh, número tres fue la falta de valía versus la wow, eh, inocencia divine, divina. ¡Wow! Inocencia, inocencia divina. divina. Eso es algo muy you profundo. Cuando vas a adentrarte en la inocencia divina, estás yendo hacia el centro del Espíritu Santo. Of Tú no estás a, a Spirit, bailando un poco con like, el Espíritu Santo como tratando de hacer un baile. Estás yendo bien hacia el dentro de la luz cuando vas hacia la inocencia divina. Y por supuesto, dejas de lado todos los sentimientos de falta de valía que están bloqueando la luz porque eso es lo que es el ego. Es la creencia de que tú eres algo que no eres. Es la creencia de que eres un ego en vez del espíritu. Y luego parece que el miedo y la oscuridad y la falta de valía parece como una gran nube. Pero hoy vamos bien dentro más allá de la nube, entonces es muy feliz y gracioso de hecho cuando vas más atrás de la nube porque puedes mirar a todo puedes mirar incluso las elecciones en Estados Unidos es como todos los ojos están allí mirando pero nosotros vamos a ir tan adentro que tú te vas a poder reír de todo esto de toda esta elección política cuando vas bien dentro y el segundo tema fue elegir el propósito sobre el placer Sí, esto lo tiene también. Esto tiene elegir el propósito. Y luego el número tres es no, el número uno, perdón, no ver el error, no juzgues. Jesús dijo eso dos mil años atrás y las personas se han rascado la cabeza como, sí, eso suena muy bien, es muy corto, no juzgues. Exactamente, ¿cómo hago eso? <risas> ese fue el canandrum del tiempo de lo espacio y la historia. El canandrum de la raza humana. Pero me, me gusta como está dicho, no ver el error. Así es como no juzgas. Tienes que ir antes del juicio. Tienes que ir tan dentro de tu mente, antes al juicio. Tienes que ir bien hacia la presencia yo soy en tu mente para ir detrás de ese juicio. Porque no es como si pudieses de tener el, el tren de carga cuando ellos dicen, sí, ¿cómo paro de jugar? No puedo parar de jugar. Y hacen chistes, bromas vi en Instagram que decía si sí, quieres decir una broma muy graciosa vi, te estoy iluminado bueno, este es un gran paso y la broma está en el ego no es algo que es imposible de hecho es inevitable saber quién tú eres porque Dios te creó como un espíritu perfecto y de hecho es un insulto a tu verdadera identidad en tu mente que duerme cuando tú tratas de jugar este juego y tratar de ser algo que tú no eres. Así que no veas el error. Hoy tenemos un gran grupo de candidatos en la película de hoy y esta película se elevó por todo el resto de las películas que eran candidatas porque las otras películas no pueden tocar eso. No veas el error. Eso es espectacular. No veas el error. Esa es la enseñanza más profunda que vas a encontrar. Entonces, la mayor parte del tiempo cuando trato de enseñar esto no veas el error, o, o yo utilizo una película cuántica, pero hoy para la clase maestra Vamos a utilizar una película lineal con gran humor y, sí, va a estar Bill Murray en esta película. Necesitamos a él para que nos enseñe el perdón. Va a tomar un gran comediante en una de sus grandes papeles para que nosotros podamos aprender el perdón, para que nosotros podamos aprender a reírnos de este mundo, como reírnos de todo lo que pensamos. Pensábamos que era tan serio. Y, y también estuvo la película Razor's Edge, que era la historia de ir a conocer a Ramana Maharshi, aunque no se llamaba así en Razor's Edge. Pero era un rol muy serio. Pero acá Bill Murray está en su mejor papel enseñándonos a todos cómo podemos vivir en un estado de intuición. Podemos vivir en un estado de... de la naturaleza involuntaria de los milagros. Eso no es un tema fácil de enseñar con las películas. La naturaleza involuntaria de milagros. ¿Por qué? Porque todos estamos tan acostumbrados al código del tiempo lineal. Todos fuimos enseñados a través de la educación, a través del crecimiento. Lo aprendimos a través de nuestros padres, que había cosas en este mundo que eran muy serias. Algunas veces como por ejemplo, terminar la comida en tu, la mesa. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo con mi hermana Mary Jo, teníamos estas escenas en la mesa de comedor donde la regla era que tenías que limpiar tu plato, tenías que terminar tu comida. Y si no, no había postre. Y si no, podría haber más consecuencias y no, no hay postre. Entonces yo era un buen niño. David se limpiaba el plato y se comía la coliflor o el brócoli o lo que sea. Y Mary Jo lo miraba y decía, no hay forma, no hay forma que yo voy a comer ese coliflor y esto y esto, y eso se convertía en una guerra, los padres estaban como, sí, sí vas a comer, lo vas a comer, tú no vas a salir de esta mesa, te vas a sentar en esa mesa a todo el tiempo que se requiera, hasta que te comas esa comida, y no va a haber postre, pero ni siquiera te vas a levantar de la mesa, y yo me sentaba ahí como, wow, tercera guerra mundial, por un brócoli, yo decía, come, come la comida. No. No. <laughs> Entonces yo pensaba, wow, eso es interesante. Es una, una lucha de voluntades sobre la comida, proyectada en la comida. Y la madre y la relación de la madre y el hijo era el problema de la autoridad. Ahí, interpretándose en el comedor. Y eso a veces sucedía más de una vez a la semana. A veces estaba, ¿qué tenemos para la cena? Uh, eso suena, eso suena como una guerra. No creo que Mary Jo va a comer eso. Y creo que van a hacer que ella coma eso. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo aligerarnos. Es por eso que necesitamos estos recordatorios. Necesitamos aligerarnos y necesitamos no tomarnos las cosas de forma tan seria. Cuando nosotros jugamos estos roles y nos atrapamos en el código, es como miramos la película Other life, okay. otra vida esa fue una muy buena película que nos habló de código cuando nosotros nos atrapamos en el código y vemos que esta programación parece ser no estamos ni cerca del perdón usualmente es un camino muy duro porque estamos batallando estamos batallando para ciertos resultados estamos batallando para lo que nosotros creemos que es lo correcto estamos tratando de defender opiniones estamos tratando de hacer que otras personas vean nuestro vista de vista y eso no es muy feliz en absoluto y lo que nosotros queremos es aprender las eh, lecciones felices del perdón y vivir una vida espontánea y guiada entonces la película de hoy se llama el hombre que sabía muy poco de <risa> manjuñuelillo. Uh, Eso es lo que tú quieres ser. Quieres saber tan poco que no tienes ni idea de there, nada. Esa era una de nuestras posibilidades. Uh, and, uh, really Había this otra película, pero esta tra película trae el humor of, of improvisación. de improvisación y básicamente. Wally Ritchie, es el, Ritchie de, es el nombre del personaje principal. Ese es el personaje brother, de Bill Murray y tiene un hermano. Y Wally Ritchie is an American, es un, American, un americano que fue a Gran Bretaña y fue allí para sorprender brother, a su hermano también Jimmy, americano, Jimmy, living, quien está viviendo en, en Gran Bretaña British con wife, su mujer, uh, que también es británica. Y creo que su nombre era Paula o Pauline. Y él va a aparecer sin anunciarse a su casa. Y ellos están teniendo una gran cena en su hogar con diplomatas de todas partes de Europa. Y es una cena internacional y de repente Bill Murray, Wally Richie, aparecen a la puerta y ellos no saben qué hacer. His, his, like, La mujer oh, de Jimmy decía, oh, ven, únete. Y his el hermano Jimmy sí, dice, sí, no, no, no, no, no, no, no, eso es una <laughs> terrible idea. <laughs> tenemos una reunión muy seria <laughs> y, y tenemos un personaje como Bill Murray interpretando wildest, su ser cómico y salvaje, y esto, él dice, no, esto no puede suceder. Entonces, básicamente, ellos van a regalarle un regalo de cumpleaños y ese regalo se llama el teatro de la vida y ese es un teatro de improvisación en donde los personajes van hacia ti dura tres horas y media, es perfecto para ellos porque ellos no quieren que él se encuentre en esta reunión formal que están teniendo con todos estos diplomatas de todas partes de de todas partes de Europa había alemanes y otros idiomas también. Entonces, básicamente, este es el mecanismo, aunque no es una película cuántica, es un mecanismo muy bueno, teatro de improvisación. Imagínate, imagínate si tú tienes hijos y todos los días cuando te levantas de tu cama, tienes un totem en tu mesita de luz que te recuerda que tú estás eh, Vas a enfrentarte con un día de improvisación, va a ser una gran aventura, no hay nada que se pueda perder, ¿no? Simplemente te vas a divertir con la improvisación y el teatro intuitivo y esta película se llama El teatro de la vida. Es un buen nombre, El teatro de la vida. Esa es la forma de go mirar este mundo, gusto. ve hacia go él con gusto, ve, ahí, ve allí go con aventura, with, ve con, oh, oh, oh Espíritu Santo, ¿qué es lo que me quieres mostrar hoy? Oh, Spirit, oh Espíritu Santo, ¿cómo puedo aprender mi lección feliz del perdón today? hoy? ¿Qué tipo de aventura tú me vas a llevar para poder sentir la dicha de mi corazón, la ligereza, la felicidad? La felicidad que Dios me creó para ser. ¿Qué tipo de día, qué tipo de aventura tú me vas a traer para que yo pueda conocer que mi voluntad es uno con el Dios y la voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta? Cualquier cosa que me lleve hacia la luz o hacia la felicidad perfecta tiene que ser un muy buen día de lección bien aprendida porque el Espíritu Santo necesita aprendices felices y tienes que ser un aprendiz con voluntad y para poder ser eso, tú tienes que tener la voluntad de poder ir bien profundo hacia tu propósito o tu función. Esto no es acerca de paso uno, paso dos, paso dos, paso tres. Estamos usualmente acostumbrados a pensar en términos de pasos. Incluso el curso dice, Dios va a tomar el último paso. Y Jesús dice, ja, Dios no toma pasos. Pero eso es una forma de decir, tú vuelves hacia la creación, recuerdas la luz. No es realmente un paso. Dios no está ahí como, ok, ok, bien acá. Hasta tu primer paso, tu segundo paso, tercer paso, 240 pasos, no, Dios no toma pasos porque Dios creó el amor y Cristo y el Espíritu y la luz por la eternidad. Y no hay pasos en la eternidad. Los pasos son una forma en la que se podría decir poner una forma que se puede manejar porque la eternidad está mucho más allá de lo que la mente que duerme puede entender, entonces el tiempo tiene que empezar a colapsarse en etapas, pero todo el punto del colapso del tiempo es estar completamente presente o estar en la presencia, como habla Eckhart. Y creo que tenemos un muy buen ejemplo, aunque es una película lineal y no es una película cuántica, pero tenemos un muy buen ejemplo con Bill Murray hoy, porque él eh, tiene mucha ligereza el corazón, no está percibiendo la amenaza, él no está percibiendo el miedo, él, él no... Uh, está en un modo de defensiva él está simplemente brillando el ejemplo del curso en donde dice "En mi defensión radica mi seguridad y eso es espectacular de hecho tener una película en donde podamos ver eso como un testigo y la clave es su perspectiva él siente que se le está dando un regalo que si todos días tú te despertases y pensases el primer pensamiento antes de salir de la cama fuese, oh, hoy es mi día de regalo. Este es su cumpleaños y él está recibiendo un regalo de cumpleaños. Pero ¿qué si tuvieses la mentalidad que a ti se te está dando un regalo? No es como, ¿recuerdas esta canción de los Beatles? Es otro día. Es, eso es una canción muy triste, como porque es como atravesar las mociones, semillarte el cabello, weil, hacer tu cama, tu tu tu tu es otro día, tu tu tu tu, es otro día. Ese es el ego diciendo, si estás atrapado en el tiempo y del espacio y tú tienes que tratar de that's pasar otro día, eso no es muy feliz, no es una forma optimística, pero que sí, Tú supieses que vas a recibir un regalo. Y tú no supieses qué forma en la que el regalo va a venir, pero tú sabes que va a ser un regalo para tu corazón, va a ser el regalo de la aventura, el regalo de la ligereza de corazón, el regalo de la risa, el regalo de jugar. ¿Qué si tú supieses que cada día que tú tienes ese tipo de regalo que te está esperando y todo lo que tú necesitas hacer a medida que te atravesas el día es deshacer? Eh, deshacer eh, Volver tu regalo. Esa es la parte chico? divertida de Navidad. ¿Sí? Okay, Llegas tu regalo y Josh Ach sacas todo, sacas el papel quieres llegar al regalo y si tú tienes entusiasmo y pensaste wow, esto es genial me encanta esta mentalidad este es un regalo esperándome hoy es un regalo que está esperando suceder y yo puedo descubrirlo puedo descubrir el regalo eso es de lo que se trata esta película, es por eso que es una clase maestra esto no es el primer paso trae la proyección de regreso de tu mente, segundo paso, decide que no te gusta cómo te sientes. Tercer paso, entrégaselo al Espíritu Santo. Y las personas dicen, ¿cómo hago ese paso? Es difícil traer la proyección de regreso a la mente. ¿eh? Y eso es difícil. Y luego decide que no me gusta cómo me siento. A veces me gusta, quiero sentirme enojado. Y luego, ¿cómo se lo entregas del Espíritu Santo? ¿Ves? Es muy intelectual y analítico. Ese es el estilo viejo de enseñar el curso. Es como si fuese un libro y tienes que atravesar todos los pasos. Como uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres nosotros tenemos una clase maestra hoy vamos a ir en, en, vamos a poner en quinta y vamos a llegar a la presencia yo soy con diversión con dicha, felicidad esto no se trata de tomarse las cosas de forma tan seria porque esa es la táctica principal del ego que tú creas que estás en el sueño que tú no eres el soñador y esta es una forma de volver hacia atrás y que veas que tú eres el Señor del sueño, y puedes, puedes reírte de este sueño. Las consecuencias, él dice, en la, de la creencia de la separación solo parecen ser serias cuando tú crees que son reales. Y ese, ese gran broma, como sí, sí, ese es el libro que enseña que el mundo no es real, sí, sí, eso es correcto, pero está enseñando que el mundo es un sistema de creencias y las creencias no son reales y tienes que ir hacia debajo de esas creencias, tienes que volver hacia la luz antes de que puedas reírte con este sueño, tienes que ir bien profundo en tu mente, tienes que ir bien debajo de todos esos pensamientos de ataque, tiene que ir más allá de esa programación y códigos, más allá de los juicios. Tú no puedes estar en la nube de juicios y reírte. Porque si no, ahí simplemente estás pretendiendo, estás pretendiendo que estás feliz. Pero si piensas que esos juicios y esas creencias son reales, eso parece ser un mundo muy serio, con consecuencias muy serias. Y esa es la programación con la que todos fuimos criados. Tienes que vivir y ganar dinero para vivir. Tienes que trabajar duro. Tú podemos trabajar. Podemos solucionarlo podemos solucionarlo y poder atravesarlo con un poco de ayuda de nuestros amigos y tratar de atravesar este mundo para tener una mejor vida pero de hecho si nosotros aprendiésemos la gran la mejo, que la lección es confianza y aprendiésemos a respaldarnos en nuestra mente en la fortaleza del Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo, para experimentar que las cosas están pasando para nosotros, no en contra de nosotros. Que todo está siendo planeado por el que conoce nuestro bien. Que todo tiene una ligereza en ello. Es como un show o un espectáculo de comedia. Es una divina comedia. Y sin embargo, si nosotros estamos atrapados en la programación y el código, no lo vemos como una comedia, para nada, parece ser extremadamente serio. Entonces pienso que tenemos una joya de película porque necesitamos tener un camino y necesitamos tener un ejemplo, o una demostración de esto. Yo sé que para mí, cuando yo empecé a estudiar el curso y empecé a entregarme a escuchar al Espíritu Santo y a la Guía Divina, empecé a notar que mis días empezaban a volver tan fáciles. Yo estaba como, wow, todo empezaba a ponerse en su lugar. Yo no estaba pensando acerca de qué iba a suceder en el día. Yo estaba con mi corazón bien abierto y estaba como, está bien Jesús, otra aventura vamos a tener otra aventura milagrosa y luego tenía como lamparitas que se prendían todo el día. No tenía paparazzis, pero había lamparitas de personas felices y testigos en donde yo estaba en un estado mental juguetón, podría ser con mi gato, podría estar afuera con personas, podría estar en la naturaleza, ni siquiera importaba en dónde estaba el cuerpo, ni siquiera parecía importar que hacía el cuerpo, podría estar en un restaurante, podría también estar feliz en el baño, estaba viéndome en el espejo en el baño, puedes sentir la ligereza y la dicha que viene desde dentro de ti, irradiando a través de ti, fuera hacia el mundo, pero todo está desde esta mentalidad que es anterior al tiempo. Y eso es lo que es el milagro. El milagro te está mostrando que no hay nada en lo que tengas que preocuparte, como dice en la canción de Los Beatles, no hay nada que te tengas que tomar de forma seria, no hay nada por lo cual te tengas que preocupar, no hay nada por lo que tengas que preocuparte. Esto es por la perspectiva que tú puedes tener. Y creo que esta película nos va a mostrar esto. Nos va a mostrar la perspectiva. Yo amo esta, adoro esta película. La última vez que mostré la película, la última película fue... I am yo soy yeah, I Sam, play, esa I'm película la dejé simplemente to seguir todas, pero en esta película yo me voy a adentrar en escenas, porque... Hay enseñanzas tan espectaculares, mecanismos de enseñanza tan grandiosos, incluso al principio, es gracioso desde el principio hasta el final hasta cuando llegan los créditos y él ni siquiera sabe cuándo su teatro de la vida está comenzando y esa es la mejor parte también él, él tiene la mentalidad, teatro de la vida y luego antes de que él sepa que el teatro está comenzando estos dos hombres vienen y sacan una navaja y le dicen dame tu billetera, dame todo tu dinero y por un momento él está como lo toma un poco serio y luego <risa> ah, eso y luego tiene una gran sonrisa ¡Ah, ya empezó el teatro de la vida! Ahí cambia, cambia la mentalidad de que es un teatro. Incluso hay, hay una navaja bien grande enfrente de él. Ahí lo está amenazando, tratando de, de tomar su dinero. Él va hacia el estado mental milagroso, en donde él está como: ¡Wow, empezó, ya comenzó! Y ahí viene el encanto de Bill Murray, la ligereza y la diversión. Eso es de lo que estamos hablando, eso es para lo que estamos yendo, estamos yendo a esa ligereza donde no nos tomamos las cosas de forma seria y tampoco nos tomamos las cosas de forma personal, lo mantenemos bien ligero. Así que disfrutan en la película y me voy a estar adentrando en una de estas escenas porque va a tener va a haber un carnicero que lo va a estar persiguiendo, va a haber una prostituta llamada Lori que se tiene un asesino que se llama Spencer El, hay, hay embajadores hay agentes agentes secretos que están tratando de atraparlo esa es la mejor parte de esta película él tiene que enfrentar todo lo que nosotros tenemos que enfrentar lo cual si tú estás en un estado egoico y de defensión parece ser un desafío parece ser que muchas cosas están yendo hacia él esta película me recuerda ¿Alguna una vez una vez ustedes vieron la, la pantera rosa la película de la pantera rosa pero hay muchas escenas grandiosas tu perro no. tu perro mordió no. y él va y dice ¡Ah! pensé que dijiste que tu perro no mordía ese no es mi perro hay grandes escenas, pero la, escena. pero la mejor escena es cuando los asesinos van hacia Clouseau, al inspector Clouseau, y él va hacia un baño, unos dos pequeños baños, y, y los asesinos están en ambos lados del baño, y ellos agarran los cilindros, y ambos están listos para disparar y asesinarlo en el pequeño baño químico, no sé cómo se dice pero bueno Crusoe trata de agarrar el papel higiénico y el papel higiénico se le cae de la mano y luego se cae del suelo entonces Crusoe va hacia abajo para agarrar el papel higiénico del suelo y los dos asesinos eh, disparan y se asesinan a ellos mismos <risa> él no está abierto y se siente muy cuidado incluso los asesinos del mundo no pueden matarlo él se está defendiendo como James Bond se defiende a sí mismo. Él está en un estado mental que es tan inocente que él está más allá de ser atacado. Y eso es lo que Bill Murray nos va a mostrar en esta película. Él está en un estado mental de cruzó el estado mental perdonado y es anterior a la posibilidad de ataque. Y ese fue nuestro problema. Estábamos tratando de lidiar con el ataque como si fuese un ataque real, como si fuese un COVID real, como si fuese lo que sea. Un mundo de escasez, un mundo real de conflicto. Y Jesús está diciendo, no, no, no, no. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones luchan consigo mismas. Y tienes que ver el mundo desde la perspectiva del Espíritu Santo para poder liberarte de eso. No puedes crear en la realidad de algo y luego tratar de ser indefenso o actuar con indefensión. Eso es lo que me encanta de la Pantera Rosa. Cruzó... No, eh, no tiene idea de nada, él es un inspector que está siendo de hecho muy cuidado y lo mismo con Bill Murray en esta película, así que disfruten de la película y me voy a adentrar durante la película y siento que vamos a tener una discusión muy divertida luego y acá tenemos la clase maestra del perdón.